Pues no sé, para mí es la fusión de dos cosas que me parecen impresionantes y no sé, me parece algo único porque es unir la naturaleza con un sonido que también proviene de la naturaleza y es una sensación increíble y yo por ejemplo en el Aneto mi preparación física no era suficiente pero solo por el momento de tocar arriba repetiría 100.000 veces y volvería a sufrir los dolores de rodillas 200.000. Estás buscando, no sé, algo que te da la propia naturaleza. ¿Cuántas veces hemos cerrado los ojos? Y te imaginas una imagen en la haces cumbre y cierras los ojos y te pasan imágenes, sonidos. Pues bueno, ese sonido no te lo tienes que imaginar. cierras los ojos y, y, y lo estoy escuchando. Aparte de escuchar, además, del sonido del violín o del compañero tocando, el viento que se produce en ese momento, el agua, eh, no sé, es un, una sinfonía eh, con cosas externas, de la que te da la propia naturaleza, que al final es donde surge un violín, donde surge... donde empieza todo, yo creo, que es la naturaleza. No, yo realmente más bien lo hice por... Por el, por el homenaje de, de, de que lo hacemos, no por llevar a los músicos. Bueno, por pues llevar a los músicos, pues sí, a, había que llevarlos, pero realmente yo subía con otra motivación, ¿no? Y esa es para mí la más importante. ¿Y era? decir hola a un amigo que estaba ahí arriba, ¿no? Cuanto más arriba estés, más cerca te escucha. Y yo creo que no se escuchó, así que mereció la pena. El esfuerzo, el levantarse a mil, y cargar con un infierno. Eso es importante. Al final todo eso es, se diluye, queda en segundo plano y lo importante es decir hola Meji y ya está.